Vamos a ver una serie de conceptos clave de lo que es un poco el flip, eh, desde una perspectiva muy, muy sencilla, la más sencilla de las posibles. Básicamente, lo primero que, quería, que quiero comentar es el origen, ¿no? Las dos personas que salen ahí en la pantalla son los que se reconocen, aunque la verdad es que hay muchas teorías al respecto, pero bueno, en la que yo he incluido en estas transparencias es la teoría que he puesto. Que son dos personas de Colorado, Jonathan Bergman y Aaron Sams, que se les reconoce como... Eh, pues los creadores, entre comillas, de Flipped Classroom. ¿Por qué entre comillas? Porque en el fondo es un proceso que surgió un poco de casualidad. Entonces, llamar a alguien creador o inventor de una metodología de aprendizaje, cuando crean las cosas un poco casi de casualidad, pues, pues la verdad que cuesta un poco ¿no? a, la, a la sociedad en, en general. Lo único que hicieron fue que tenían una serie de alumnos en, en su universidad que no podían ir a clase. Entonces, ¿qué hicieron? Pues empezaron a grabar las clases. ¿no? Directamente empezaron a grabar las clases y se las facilitaban a esas personas que no podían asistir. Algo absolutamente sencillo y que no tenía mayor complicación. Pero ¿qué ocurrió? Que entonces empezaron a percibir que los alumnos que no podían ir a, que no podían ir a clase, cuando iban a clase, su comportamiento era muy, muy diferente. ¿Por qué? Porque de alguna forma habían analizado todos los vídeos, habían trabajado los conceptos en casa y cuando llegaban a clase iban como a comerse la clase, por decirlo de alguna forma. Directamente el tiempo que iban a estar allí, ya que no iban a estar todos los días como el resto de compañeros, percibían que era un tiempo muchísimo más activo. Así que bueno, a partir de ahí hicieron una prueba. Determinados conceptos de la parte teórica decidieron que no se iban a explicar en clase magistral, sino que directamente se iban a grabar y todos los alumnos los iban a interiorizar. Y luego, cuando llegaran a clase, pues iban a crear espacios de debate, iban a trabajar un poco en temas algo más prácticos sobre los mismos. Y de esa forma, pues bueno, digamos que descubrieron un poco la metodología flipped, claro porque vieron que había mucha, algo muy pot era, era muy muy potente si directamente se utilizaba el tiempo de clase para tareas, digamos, más activas, más prácticas y más colaborativas Creo que sería un poco la asimilación de contenidos. Mirad, aquí como veis tengo el botoncito, sabías que también, ¿no? <risa> y bueno, ahí tenemos una descripción de Flipes Classroom, pero bueno, lo importante, importante es sobre todo eh, la separación que marca esta metodología entre lo que tiene que ocurrir antes de clase y lo que tiene que ocurrir durante la clase. Exacto, sí, la clase invertida. De hecho, claro, eh, Classroom, clase invertida, aula invertida, en el fondo todo va siempre a, al mismo concepto. Y como puedes ver, pues la verdad, que es muy útil, pero también es muy sencillo. es un como las cosas importantes de la vida. Y bueno, lo más importante pues, es eso, ¿no? saber diferenciar bien lo que tenga que ocurrir antes de la clase y lo que tenga que ocurrir luego después en la propia clase. Se evita un poco la parte de elección magistral, digamos, en las clases y se utiliza ese tiempo para... Tareas que la taxonomía de Bloom <ríe> indica que están en el orden superior. Es decir, en casa se utiliza más, tiene que utilizar el alumno el tiempo para recordar, para comprender y para una primera aplicación práctica, y luego pues el tiempo de clase, ¿no? Cuando estén todos los compañeros juntos, tiene que ir a analizar, evaluar y crear. O sea, sería por lo que descubrieron esta gente cuando de repente hicieron algo tan sencillo como grabar las las clases. Aquí quiero abrir un pequeño paréntesis eh, con lo que ha pasado durante el COVID. Cuando estalla la crisis sanitaria y de repente nos meten a todos en casa y los procesos educativos tienen que seguir hacia adelante, mucha gente apuesta, mucho docente apuesta por simplemente, como quien dice, un cambio de formato. Es decir, las clases que yo doy en, en mi clase, pues las voy a dar ahora por videoconferencia. Pero rápidamente descubren de que ese modelo... Pues no funciona, ¿no? En <ríe> la clase tiene una naturaleza muy positiva y muy útil para muchísimas cosas, pero cuando utilizas la educación a distancia, replicar el modelo y simplemente ponerse delante de una pantalla, pues no lo es, no es lo más útil eh, posible, sobre todo cuando estamos hablando de alumnos no de niveles excesivamente superiores, ¿no? Muchas veces cuesta más mantener la, digamos, esta la, la atención. ¿vale? Y bueno, aquí he hecho una pequeña reflexión, estos son unos datos que yo he venido construyendo desde hace ya bastante tiempo, que es un poco el vídeo de la sociedad actual. Esto sobre todo va para el tipo de alumno que tenéis. Nosotros los que estamos en esta llamada no somos alumnos, entre comillas, pro-vídeo, ¿no? Nos hemos educado leyendo, ¿no? Ese era el camino para nuestra educación. Pero la realidad es que si vemos eh, algunos datos nos hacen darnos cuenta de este salto generacional que podemos tener en cuanto es la comunicación tipo vídeo con nuestro alumnado, ¿no? Por ejemplo, este dato me deja un poco hasta mal, ¿no? El portal de vídeos más famoso del mundo, YouTube, fue fundado en febrero de 2005, que además eran empleados de la empresa PayPal, ¿vale? ¿no? El 2005, o sea, han pasado, va a cumplir esta empresa 16 años, o sea, que en el fondo no es Nada, ¿no? Para algo que ha cambiado, digamos, eh, tanto. Pero es que luego, después de fundarlo en febrero de 2005, en 2006, la empresa YouTube la compra a Google por 1.500 millones de dólares, en menos de un año. Todo mientras que el origen del Claro me está ocurriendo, ¿no? Que se data entre los años 2004 y 2007. Estos datos, que son básicamente en tres años lo que pasa, ¿no? En menos de tres años demuestran, pues como que de repente me se empezó a dar cuenta de que el vídeo iba a ser, pues eso, un pilar angular de la comunicación del siglo XXI y las nuevas generaciones pues se comunican por vídeo. Yo soy incapaz de seguir un canal de YouTube. Los famosos youtubers, ahora en Andorra, lo he puesto alguna vez y me aburren soberanamente. Pero también tienes que, hay que reconocer que cuando uno ve el numerito de cuántos gente está viendo ese vídeo, de ¿Cuánto facturan? ¿no? Según hemos podido saber todos, ahora que se han ido a Andorra y demás, pues dices, jo, es que está cambiando los hábitos de comunicación de una forma muy, muy drástica. Y luego además hay estudios pues, bastante respetados, como este que hace la empresa Fisco, que dice que en este año 2021 los vídeos van a, sup van a suponer el 82% del tráfico total de Internet, suma redes sociales. Si sumas comunicación por aplicaciones tipo WhatsApp, si sumas comunicación por email, solamente se queda un 18%. El otro 82% es vídeo, vídeo y más vídeo. Lo cual, por da que pensar que podría ser algo suficientemente útil. ¿no? Yo, además, para aplicar Flipped Classroom. En esto no voy a entrar mucho, pero bueno, básicamente se dice que para que si un docente quiere aplicar FlipX Classroom tiene que seguir estos cinco pasos. Uno empieza por buscar una motivación para el cambio, otro por incrementar la competencia digital y otro por preparar el material de trabajo para casa, otro por preparar en otra, en las actividades para realizar en clase y luego pues es una revisión final y una puesta en marcha. Tampoco me voy a detener mucho, pero bueno, la motivación para el cambio pues es necesaria. Yo como siempre lo digo, si es que no paro de encontrarme a gente... El comentario que me repiten estas formaciones es, jo, es que nunca hubiera pensado que era tan fácil. Es que lo es, por lo cual no hay más razones. Aquí se incluyen incluso algunos datos de cómo una escuela americana redujo el fracaso escolar. ¿vale? Pero Al final, eso tampoco nos motiva tanto como querer nosotros hacer las cosas, ¿vale? Después pues tenemos, pues, por ejemplo, incrementar la competencia digital docente. Aquí sí me quiero parar un poquito más, porque además es un tema de muy de mucha, mucha actualidad. Yo, por ejemplo, que trabajo en, en tecnología, que además estudio informática, y me da mucha rabia, como un campo tan amplio, a nivel social, solamente se divide en dos grupos en blanco o negro. Es decir, una persona que se le da muy bien la informática es, le gusta y es un tío tic, y otra persona que no tiene ni idea y eso lo odia. Es un poco triste, ¿no?, que un campo tan amplio, tan amplio, tan amplio, pues directamente pues que no haya grises, ¿no? Que se puede tener diferentes niveles dentro de esa locura. No se tiene por qué ser un experto o ser nada. Se puede ser muchas cosas dentro de todo ello, ¿no? Y bueno, pues en el año 2012, eh... La Comisión Europea, entre tanto informe que hace, ¿no? esa comisión ahí en Bruselas, que hace muchísimos informes sobre todo, pues hizo el marco común de competencia digital docente. ahí particularmente me encanta. ¿Por qué? Porque de la misma forma que podemos afirmar con todas las de la ley que tenemos un B2 en inglés, que lo tenga, o un B1, o una 2 o un C1, un B2 en inglés, ¿y por qué tengo un B2 en inglés? Pues porque he hecho un examen y en determinadas áreas... Y como son el writing, como son el grammar, como son el listening, pues he conseguido un nivel de B2. Entonces, llega una empresa, me ha puesto un sello pum, y me dice, usted tiene un B2 en inglés. Pues ahora, gracias a este marco impulsado por la Comisión Europea, el objetivo es que también podamos decir, tengo un B2 en competencias digitales. O tengo un B1, o tengo un A1. Lo que sería, en los exámenes de inglés, el listen el writing, el grammar y demás, pues aquí son cinco áreas. Que una es la de información y alfabetización informacional, otra es la de comunicación y colaboración, otra es la de creación de contenidos digitales, otra es la de seguridad y otra la de resolución de problemas. En todas ellas han creado pues, los niveles una 1, una 2, una, un B1, un B2, dependiendo de las tareas que un docente sepa hacer y que no sepa hacer. Esto la verdad que está de muchísima actualidad porque, mira, además lo he puesto también aquí en ¿no un sabías qué, en pleno COVID, eh, directamente nuestro gobierno, el 2 de julio de 2020, se pone de acuerdo con todas las consejerías para decir que este marco se va a utilizar en sus planes de formación. Pues directamente, pues a lo mejor, pudiera ser reconocido en un sistema de oposición. ¿no? De la misma forma que se reconoce a día de hoy si tienes un B2 en inglés, porque se pudiera reconocer que tienes un, pues, un B2, un C1 en competencia digital. Y para ello pues, te acreditas acorde a lo que viene en, en este marco. Y más allá de las oposiciones y de, y de tener más logros en nuestro currículum, en nuestro expediente, a mí me gusta ver este marco, me parece especialmente útil porque es un mapa. Volviendo un poco al análisis del principio, que os hacía sobre ser muy digital o no tener ni idea, Que ¿no? parece que solo hay dos tipos, ¿no? este es muy este es muy, tic, es muy informático, este no, no, a mí no me gusta, a mí no informática nada. A mí me gusta sobre todo este marco porque nos ayuda mucho, eh, como si fuera un mapa. ¿no? Yo, por ejemplo, conozco a expertos, pero expertos absolutos, en creación de contenidos digitales, o sea, docentes aquí de Extremadura, que crean unos contenidos digitales de la leche, alucinantes, pero que luego no respetan, por ejemplo, la protección de datos de sus alumnos, porque no tienen conocimientos en protección de datos. O, por ejemplo, para esas personas, este marco es un mapa maravilloso, porque ellos directamente ven que a lo mejor en creación de contenidos digitales son un C1, pero a lo mejor en seguridad están en una 2. dicen, bueno, pues el propio marco te va indicando directamente pues las cosas que tienes que ir mejorando para ir alcanzando los diferentes niveles. De hecho, todo está organizado en rúbricas. Entonces, eso hace que sea pues, más fácil ser consciente de lo que uno necesita y no. Por ejemplo, ¿veis? Esto es una competencia. Evaluación de, de información, datos y contenidos. A1 sería esto y C2 sería esto. Aquí, por ejemplo, valoro la utilidad para mi docencia de los recursos educativos que encuentro en Internet. Eso es una A1. Pero un C2 sería desarrollo la formación a otros docentes sobre los criterios de evaluación de la calidad de los recursos educativos en Internet. Todo muy guiado y muy bien organizado, además con el sello de la Unión Europea, que sabe, sabemos que es algo pues, globalmente útil. ¿no? Y bueno, luego ya está en la siguiente parte, que es la de preparación de material de casa. Eh, es importante que se defina la parte curricular a trabajar y qué materiales hay que trabajar en casa. Aquí hay una frase que me encanta, que se llama El demonio está en los detalles. The devil is in details, ¿no? Que lo utilizan mucho los, los ingleses. ¿Por qué? Porque lo que más nos cuesta como docentes es imaginarnos al alumno solo en casa. Si es que el alumno lleva trabajando conmigo muchos años. ¿no? Está todos los días ahí en clase conmigo. Es muy difícil imaginarnos que va a estar solo en casa. Esto fue uno de los retos del COVID. ¿no? Saber que ese alumno estaba solo. Que no, que no nos tenía al lado. Porque la función que hacemos teniéndonos al lado es por descomunal y absolutamente detallada. Pero ¿qué ocurre? Que cada alumno va a estar completamente solo, por lo cual el vídeo está muy bien, pero también es cierto que ese vídeo hay que alinearlo pues con más cosas que puedan complementarlo. ¿vale? Y luego pues estaría pues la parte de preparación de actividades a realizar en clase. ¿no? Se pide básicamente que tengan tres características, que sean muy prácticas y participativas, o sea, que sea práctico, la teoría es para casa. Estar en clase tiene que ser algo práctico. Que sean grupales, ¿no? Porque eso, sobre todo, pues, fomenta mucho el desarrollo, ¿no? El trabajo colaborativo. Eh, no paran de salir más y más estudios de que mejora de alguna forma, la profesora de aprendizaje. Y luego también que sean calificables. Esto lo remarco. ¿Por qué? Porque esto, a veces, habitualmente, suele ser algo hasta divertido, ¿no? Y a veces nos da la sensación de que cuando hacemos cosas divertidas en clase... Son como menos importantes, ¿no? Parece como que lo importante tiene que ser serio, ¿no? Y parece como que lo importante tiene que ser un examen serio y cerrado, concentrado, todo el mundo sufriendo taquicardias como dan en selectividad o en las oposiciones. Pero no tiene por qué ser así. Estas actividades de clase bajo una metodología flip flip -Claro, son igual de importantes, ¿no? Por eso, para marcar la importancia, es muy importante que tengan calificación. Y una calificación, pues, que sea muy amplia, que no sea simplemente conocer unos contenidos o no. Estamos hablando de actividades grupales, estamos hablando de actividades prácticas. Pues, por ejemplo, se puede motivar mucho la evaluación en esa línea si, por ejemplo, puntuamos también la participación, si puntuamos el desarrollo individual de opiniones, ¿no? porque cuando se trabaja en grupo al final se acaban sacando opiniones, ¿no? Y demás matices que sin duda enriquecerán y, sobre todo, cuando el alumno vea que eso tiene puntos, pues será pues, algo más potente, ¿vale? Y bueno, luego ya lo siguiente pues, es simplemente revisarlo y ponerlo en marcha. Porque lo que os quería comentar es una herramienta que a mí me parece muy útil para la creación de estas videos, videolecciones. Se llama screencastmatic.com. Pues, sí, hay muchísimas herramientas para, para grabar, pero a mí ¿por qué me gusta esta especialmente. Pues mirad, a ver si lo pudiera, si esto lo puedo, lo puedo reproducir. Bueno, creo que aquí no estoy viendo nada. alguna que tenga algo más. A bueno, ver, es que los que tengo aquí vídeo justo no tienen mucha miga, creo yo. Bueno, me gusta sobre todo, mira, lo estoy viendo aquí. ¿Por qué? Porque según comentan diferentes expertos en la materia, uno de los problemas que tiene la utilización de vídeos en educación es que al final el docente desaparece. Al docente se le escucha. ¿Vale? Y eso es muy, muy útil. Pero dicen que es todo mucho, mucho más útil y muchísima más percepción si el docente sigue apareciendo en pantalla. A mí esta plataforma me gusta ScreenCastomatic, que se puede registrar de forma gratuita, porque siempre, siempre, ahí como podéis ver, directamente el docente sigue apareciendo. Es decir, tú tienes una pantalla grande que es la que estás compartiendo, en este caso aquí, ¿no? que es lo que estoy viendo, que sea la pantalla del, de la propia aplicación, y luego además el docente sigue apareciendo aquí en pequeñito. De hecho, si os fijáis en YouTube y busquéis vídeos, por ejemplo, de clases creadas por la UNED o por otro tipo de universidades, que suelen compartir bastantes videoclases en Internet, vais a ver que en todas prácticamente siempre aparece el docente. De alguna forma, en algunos casos es súper chula. Salen con un croma que se les ve de cuerpo entero, como si estuvieran dando el tiempo, ¿no? Y detrás se le ven las presentaciones. Dicen que eso tiene una, tiene una razón. Si nosotros compartimos la pantalla y el docente desaparece, y solo está en la voz, dicen que la acción educativa... Es menos potente. Además dicen que fomenta más que el alumno desconecte. Por eso siempre se recomienda usar este tipo de herramientas que tienen esto que se llama picture into picture, que directamente, pues nada, pues uno puede meterse, digamos, dentro de la propia presentación. Y bueno, que no conozca esta herramienta, pues bueno, que sepáis que con una cuenta de Google directamente os podéis loguear. No hace falta nada más. Sí que es cierto que antes estaba mejor, pero ahora está peor porque han hecho cosas que son de pago. <risa> Aunque sí que es cierto que las cosas que pago, yo no pago. Yo, yo solo uso la versión gratuita que me da para hacer vídeos hasta de 15 minutos. Pero bueno, sí que es cierto que la parte de educación, hay incluso algunos precios más económicos, incluso algunos por organización entera, que sale bastante... Bien. Voy a ver si puedo al lanzar el, el programa este de lanzar. de grabar la pantalla. A ver. No sé si se va a ver. Voy a cambiar mi, mi opción de compartir pantalla. A ver si, si comparto todo mi escritorio y a ver si de esa forma lo podéis ver porque yo creo que en este caso sí que es cierto que una imagen vale más que, que mis palabras, ¿no? Como dice el Compartir. A ver, vamos a ver qué sale. Ah, pues mira, sí que se ve. Yo, por ejemplo, ¿veis? Cuando le doy a lanzar el grabador, mira, me sale, por ejemplo, esta parte. Que la estoy moviendo ahora, ¿no? Que yo creo que sí la tenéis que estar viendo en pantalla. Que bueno, que básicamente me dice que seleccione la parte de la pantalla que quiero grabar. Y si os fijáis, yo aquí todavía, ¿Veis? ¿no? Entonces directamente lo hago aquí y luego además tengo las diferentes opciones para configurar que todo se me está... Yo, sí, hay diferentes opciones, puede grabar solo pantalla o grabar la cámara web, pero yo siempre, por lo, que, por lo que les he dicho, siempre promuevo que se utilice la opción de ambos, ¿vale? Sonido del ordenador, pues se puede grabar si pagas, ¿ves? De hecho, si pagas el ratón, <risa> te dice haz clic para actualizar la versión Pro y capturar el vídeo de tu ordenador. Si ya, por ejemplo, quisiera hacer una lección flipper Basándome, por ejemplo, en el libro que estamos utilizando en el Escolarium, ¿veis? Pues movería esto aquí. Y directamente pues, le daría a grabar. Le a grabar, como veis ahí en la pantalla. pero que esté viendo, por el 3, 2, 1, vamos. <risa> vale, uy. <risa> y directamente, pues nada, pues empezaría a dar mi clase diciendo, Buenas tardes, alumnos. Aquí estamos en esta videolección. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo son las fases para aplicar Flipped Cloud. Y directamente, pues yo le iría explicando. Ok. Y luego, en el momento que termines, puedes hacer pausas y luego volver a grabar. Pero bueno, en el momento que uno termine, pues le da el botón hecho y te permite. Bueno, hay, hay diferentes opciones en pequeño editor de vídeo. De hecho, lo voy a abrir porque la verdad que es bastante útil. Desciendo aquí, como que el mundo se acaba, Vale, ¿no? <risas> He puesto algo en el chat. Vale, con el Windows 10 también hay un editor de, pan, de grabación de pantalla. Vale, digo, no, gracias. Y bueno, el editor de vídeo, pues sí que es cierto que me permite hacer algunas cositas, como por ejemplo poner la parte de subtítulos, lo puedo di llevármelo directamente a Google Drive, o lo puedo llevar directamente a, a la página web, o directamente exportarlo. Hay algunas partes que me editar no me permite si no pago. <risa> la verdad que es que han metido demasiados filtros de pago. Y es cierto que el pago barato, ¿eh? parece que son... la versión educativa, una cuenta de usuario son 2 euros al mes. Que no llega, 1,95. ¿eh? Que bueno, si, una, si en un mes queremos hacer muchos vídeos, pagamos ese mes y, y lo podemos hacer. También os digo, como bien dicen algunos compañeros, hay muchas más opciones para poder compartir, ¿vale? Para poder grabar estos vídeos. Pero bueno, sobre todo la, la idea que yo quería que os quedara es eso, ¿no? El picture to picture, ¿no? P2P, ¿no? Y directamente que se os vea siempre que os grabáis. Yo, antes de la clase, lo que he hecho ha sido ya grabar un vídeo, <risa> ¿vale? Para, que no, para no estar aquí grabando un vídeo, he hecho un vídeo que a ver si lo pudiera. Bueno, pues básicamente he creado una videolección donde lo mismo que os he explicado y un poco bueno, de este las... vídeo, pues voy a explicar. Mira el sonido para no volverme loco. Lo mismo que he explicado de las fases para crear Flipped Classroom, pues lo he explicado aquí. Una de las cosas chulas que tiene, por ejemplo, esta herramienta, la tienen casi todas, es que, por ejemplo, los cursores pueden hacer que se marquen más. ¿no? En visto que en el momento que yo lo muevo, como que lo sigue ahí con un círculo amarillo muy grande. ¿no? Y eso, pues, la verdad que es bastante útil. También os digo, podría grabar un vídeo hasta, hasta con el propio Google Meet. Que es que cada, yo, por ejemplo, estoy grabando esta sesión, pero podría ser perfectamente una... Un video flippet en el futuro, ¿no? Entonces la idea que yo voy a hacer con esto es con este vídeo crear pues una videolección utilizando pues, las herramientas que me ofrece la plataforma escolarium para tal. Vale. Interactivo tengo dos formas. Una atajo rápido tenemos aquí un icono directamente en la barra de añadir actividad y la otra es que directamente en el desplegable de los tipos de actividad hay el botón video interactivo. La que más rabia por ¿No? Pues yo voy a hacer un vídeo interactivo okay. y se va a llamar fases de aula invertida. Vamos a usar el término en español. No sé por qué usamos tanto lo de Felipe. No tenemos usar el término en español. Le damos a OK. Pues esta es la página de edición de los vídeos interactivos en Escolario. Muchos diréis, menuda chufa, ¿esto es lo mismo que la herramienta de autor de...? <ríe> ¿Esto es lo mismo que las actividades tipo Blink? Pues sí, de hecho, bueno, creo que lo he comentado ya a lo largo del curso varias veces, que directamente en el Escolarium nunca nos vamos a inventar algo nuevo. La idea es siempre construir cosas nuevas sobre cosas que ya existan, porque eso sobre todo ayuda mucho a pues, que no tengáis la necesidad de aprender pues, eso, cosas nuevas. La única diferencia, así un poco especial que vais a ver, es este botón, que se llama añadir marcador Esta es la clave, ¿no? Que diferencia un poco todo. Voy pues directamente voy a darle a este botón, editar multimedia, porque un vídeo interactivo tiene que partir de un vídeo, que yo, por ejemplo, lo he creado con el screencast o -Matic. aquí los compañeros han dado unas geniales ideas también para crearlo con otras herramientas. Voy a darle a subir y a buscar el vídeo que he grabado con poco antes de la clase, Eso es algo con la misma ropa? <risa> ¿Vale? Son 32 megas, otra cosa buena que tiene el screencast es que te crea vídeos de una calidad que se ven bien y luego además no ocupan mucho. ¿No? Porque a veces parece una tontería Pero yo cuando grabo con mi móvil A veces es que me dice Este vídeo ocupa 600 megas Digo, madre mía Entonces, Los móviles cada vez parece que dan y más, más calidad ¿no? Pues ya tendría el vídeo claro Lo puedo incluso guardar Y lo cierro Mis alumnos Cuando entrarán aquí, de hecho vosotros Estáis en este grupo y tenéis este libro Vosotros podéis entrar directamente y podéis verlo ¿Qué tendrán mis alumnos? pues un vídeo interactivo que de interactivo realmente pues solo tiene el nombre. Vale, porque simplemente tiene el nombre de interactivo porque realmente esto es un vídeo que tú te pones delante de él y vale, pues nada, pues le das, lo lees y lo ves y te quedas muy bien, ¿no? Te quedas prácticamente Igual. ¿Cuál es la parte guay que tiene Schoolarium? Porque pues directamente sobre este vídeo nos permite, por ejemplo, pues poner lo que se llaman las diferentes marcadores. ¿Qué son los marcadores exactamente? Pues la idea es que cuando el alumno vea este vídeo, pues no pase lo que pasa cuando visitamos YouTube. ¿no? Que tú cuando visitas YouTube, de repente das al play al vídeo y le pone 10 minutos. Y dice, pero 10, 10 minutos aquí parado viendo este rollazo, a este tío aquí contándome sobre el flip, ¿es claro? ¿no? Pues la idea que queremos hacer con esto de los vídeos es que en determinados momentos de la barra de reproducción, pues tú le pongas interrupciones. Interrupciones que impliquen la interacción del alumno. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que este vídeo empieza aquí explicando el Flipped Classroom, ¿vale? Y va a ir directamente a las fases. Bueno, pues por ejemplo, imaginar que es, soy un docente, que llego a este vídeo interactivo como alumno y quiero aprender las fases de Flipped Classroom. Claro, este vídeo es solo de las fases. No existe ningún vídeo de los conceptos clave. Pues bueno, a lo mejor nos puede venir bien meterle aquí a, meterle aquí a, a este vídeo pues un poquito de teoría que a lo mejor nosotros ya, ya conocemos porque lo hemos visto en la parte de conceptos clave. Pues muy bien, es muy sencillo. Básicamente le voy a dar a editar. Y directamente lo que voy a hacer ahora es buscarme el texto que me gustaría a mí incluir como un poco de base teórica del claro Pues bueno, yo por ejemplo he dicho que voy a poner, a ver, justamente cuando empiece mi vídeo, cuando lleve por ejemplo el vídeo, pues imaginad, antes de que entre en lo que son las propias fases, ahí, antes de que llegue aquí al botón, pues a lo mejor le voy a meter un textito de que es el flip classroom, ¿no? que puede venir bien así como puesta en valor, ¿vale? <ríe> ¿no? Pues directamente voy a poner aquí, por ejemplo, el texto que tengo en esta placa, en esta slide. Vale, hasta aquí, ¿no? que es un poco donde explica lo que flip es os fijáis, este ya lo conocéis, porque habéis creado quien más y quien menos ha creado alguna actividad tipo Blink. Recordad que las actividades tipo Blink funcionan a modo de eliminar y añadir transparencia. De hecho, podemos entender los vídeos interactivos como una actividad tipo Blink con una funcionalidad adicional, que es su primera transparencia, ¿no? que es esta. Y por ejemplo, pues podría poner una nueva transparencia. En este caso, vamos a empezar de forma sencillita. Vamos a poner, por ejemplo, una de contenido HTML. Y pongo directamente la descripción de lo que es el flip esclaro. Y luego, como esta transparencia de HTML me deja incluso que el alumno escriba, pues le voy a poner una pregunta. Es decir, pregunta o no días ya esta metodología. Aquí por ejemplo de para que se vea bien la pregunta vale, un poquito más perfecto de guardar y ya estaría digamos esta actividad aquí pero a ver yo lo que quiero no es simplemente que los alumnos vean el vídeo y que luego den el salto para directamente <risa> hacer una serie de actividades. sino lo que quiero es que hagan las actividades en el momento que están haciendo el vídeo. Entonces, para eso tengo este botón. Que ¿ok? os he contado antes que era el que era como el más diferente, el de añadir marcador. Si yo pulso añadir marcador, ¿veis? Me ha quedado un marcador en el instante en el que está el vídeo. ¿Vale? Por eso siempre es bueno cuando queréis vídeos interactivos que subáis el vídeo, lo vais viendo. Y en el momento que veáis, aquí vendría bien un marcador. En esos momentos es cuando le dais el botón. ¿Vale? Bueno, aquí se llama slide número 1. voy a cambiar, por ejemplo, a inter interrupción 1. No tengo solución porque tengo que marcar. Vale, perdón. ¿eh? Interrupción 1. Y le doy a guardar. De esta forma, que tampoco he hecho así nada en otro mundo, pues veis que ahora cuando haga el vídeo interactivo el alumno, mira, fijaros primeramente. Aquí en la parte inferior, ya veis que hay un botoncito de color rojo. Cuando la reproducción lo alcance, el alumno estaría viendo el vídeo, está aquí el profesor contándole un poco lo que es el Flipper Claro, lo que vamos a ver hoy, y en el momento justo antes de pasar a explicar las fases de cómo se desarrolla Flipped Claro, en ese momento, ¡pum! el vídeo se para y directamente el alumno tiene que leer ese texto. El Flipped Claro es una metodología educativa cuyo origen se remonta al año 2007. Se lo leería. Y luego pues responde la pregunta. Dice, no. No, la verdad que no. Responde y ya pues continuaría con el vídeo. De hecho, tiene dos botones: esto, volver a ver y continuar con el vídeo. Volver a ver básicamente me vuelve al momento antes de la última reproducción, antes del último punto de interrupción. En este caso al principio. ¿Por qué? Porque si es una pregunta que no supiera responder, puede volver a ver el fragmento antes de poderlo trabajar. ¿vale? Y si no, la otra opción que la vamos a ver ahora es continuar con el vídeo. O sea, ya responde la pregunta, bla, bla bla y continúa con el vídeo. Aquí me he equivocado en el vídeo, como podéis ver. <ríe> no. Y bueno, aquí por ejemplo ¿pero podemos poner interrupciones un poco de todo lo que queramos. Por ejemplo, aquí vemos que estábamos hablando de mmm, Clinton Dale High School. ¿no? Pues directamente podríamos poner también otro punto de interrupción sencillito. Ay, perdona, me he salido sin querer. Podemos poner otro punto de interrupción sencillito que fuera, por ejemplo, visita como si lo tengo aquí, voy copiando directamente de aquí las cosas. Por ejemplo, no podemos ver un, En el sabías que... Bueno, los sabías que, que muchas veces en un vídeo nunca da tiempo a leerlos, pues se pueden poner también como puntos de interrupción. Por ejemplo, voy a copiar todo el texto este de este sabías que. Y va a crear una segunda interrupción que además está muy chula, porque te manda al canal de YouTube directamente. De este centro, referencia en el flipper y se puede pues, ampliar bastante la información. Va a ser de contenido puro y duro. No va a haber que hacer nada. interrupción. no el texto. Y le damos a cerrar. ¿Cuándo vamos a poner este punto de interrupción? Pues nada, estoy jugando hasta que veamos el momento exacto. Estamos aquí en la fase 1, que estamos hablando de ello. En pues, el momento que queramos marcarlo, le vamos a añadir marcador. Y seleccionaremos interrupción 2. Y le damos a guardar. También habréis visto aquí que hay un botoncito que se llama insertar portada. ¿Por qué? Porque muchas veces estos vídeos, pues la verdad es que visualmente no es lo más bonito posible. Cuando está, si lo vemos en imagen congelada, pues se ve una imagen de, del directo, ¿no? Entre bambalinas, ¿no? Podríamos decir pero muchas veces pues, queremos poner una imagen que sea pues, más bonita y más representativa del vídeo que van a hacer. Incluso si son parte de una secuencia puede ser una imagen donde ponga este es el vídeo 1, mañana el vídeo 2, el día siguiente el vídeo 3. Para eso está el botoncillo este que viene aquí que pone insertar portada. Como yo he preparado una pequeña portada que no, bueno, que no me envera excesivamente en, desí, en diseño, como podéis ver. Esto pues, implica pues, que directamente el vídeo pues, queda como más elegante. ¿no? Porque automáticamente cuando llegas aquí... Le veías esto así. Y desde el botón y empieza a ver. ¿Qué tal? Soy Ángel y bueno, en este vídeo, pues. ¿Qué más puntos de interrupción le podemos poner? Pues hombre, todos los puntos de interrupción que hemos puesto por ahora, como podéis ver, pues es bastante, bastante expositivo, ¿no? Es, es muy, muy expositivo. Entonces yo creo que lo ideal es que también pongamos algo más interactivo. Por ejemplo, vengamos allá. Si os acordáis un poco, porque esto lo hemos justo lo hemos tratado hace un. Un ratito, eh, aquí tenemos una fase número 2, que era la de incrementar la competencia digital docente. ¿Vale? Pues bien, yo creo aquí que sobre el minuto, el minuto 4.48 podemos poner otro punto de interrupción que, por ejemplo, nos obligue a identificar cuáles son las fases ¿no? las áreas perdón, del marco de la competencia digital. ¿vale? Bueno, yo la voy a buscar aquí directamente. <ríe> Así me puedo andar me pegando. ¿Qué he pasado ya? ¿Dónde estás? Aquí. A recordar que tenía estas áreas, ¿vale? Voy a guardar por aquí para tenerlas a mano. Muy bien, a ver. ya vuelvo al vídeo interactivo. Por ejemplo, voy a crear otra actividad. Venga, vamos allá. Creo que al final... Y va a ser la interrupción 3. Y por ejemplo, va a ser una actividad de relación. Y digo, interrupción 3. <risa> Relaciona los siguientes elementos. La... Identifica cuál es el número de cada área del lea marco de competencia. En digital, mcdd, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a poner aquí área 1, área 2, área 3, área 4. Quiero ponerlo contigo, mejor, ¿no? Y, por ejemplo, la 1 se llama... Información y alfabetización informacional. Comunicación y colaboración es la número dos. Creación de contenidos digitales. Seguridad. Resolución de problemas. <ríe> ¿no? Perfecto. Muy bien. Le voy a guardar. Y ahora hemos dicho en este punto, mira, ya mira, me deja hasta guardado en el 4.40 y tantos, ¿no? Mientras está hablando, pues le doy a añadir marcador y le pongo pues la interrupción 3. Y le doy a guardar. Vamos a ver cómo quedaría esto. Empezaría, vamos a avanzarlo. Pues nada, aquí se me oye a mí hablando de las áreas. Eh, hay preguntas en el chat. Mira, Raquel dice, primero tengo que crear la actividad que voy luego a integrar, ¿no? Efectivamente, crear la actividad y luego la integras. La añades como marcador, ¿no? Mira, ahora Eva, a ver si alcanza ya el punto de reproducción. ¡Pumba! Ahí directamente, ¿ves? Aquí pues el alumno tendría que hacer este ejercicio directamente hacia área 1. Área era esta, ¿no? te creas que me lo sé yo, bien, ¿no? Por números. He puesto una pregunta un poquito difícil. La área 5, resolución de problemas. Es lo que hace seguro. Seguridad va a ser esta. Creación. A ver... Ya puede corregir. Esto luego también se personaliza de la misma forma en las actividades Blink, ¿vale? Por número de intentos y demás, ¿no? Ah, pues mira, lo he hecho bien. Menos mal. No he quedado mal, ¿vale? Efectivamente, Raquel, dice, la creo en la misma actividad. Y te, como si fuera la página siguiente, ¿no? Efectivamente, tú la vas creando en la página siguiente. Y todo lo que esté creado en páginas siguientes, bueno, en transparencias siguientes, que sería el término que se usa en escolario, es lo que puedes llamar como marcador. Pero bueno, ya has visto que para crearlo, de alguna forma, es que todo está relacionado. Yo, por ejemplo, estoy viendo el vídeo y sobre el vídeo se me están ocurriendo las actividades. O sea, que tienes que trabajar un poco en un paralelo. De hecho, estoy seguro que hay muchos que os, está, que os está recordando esto a una aplicación que se llama Edpuzzle. Porque digamos que esto es una, apli es una aplicación que, entre comillas, inventó esto. Pero bueno, esto no tiene ninguna patente ni nada parecido. Entonces, de alguna forma, lo, viendo que había muchos docentes que no lo decían, he decidido replicarlo en Escolario. Y además, ha sido un momento mágico porque justo Edpuzzle he leído que se ha hecho de pago. Ahora tienes que pagar si lo quieres usar. Y aquí en Escolar, pues, obviamente, obviamente no. ¿vale? Y bueno, pues podemos seguir haciendo más puntos de interrupción. Aquí en nuestra videolección. ¡Ay! Hay que darle a editar, ¿vale? <ríe> Pues, por ejemplo, me acuerdo que he visto antes... Hola a todos, ¿qué tal? Soy ya... Ángel. Mira, Platico Salazar dice, ¿se pueden traer los puzzles ya hechos aquí? Claro, pues, dos formas. Uno que puedes hacer directamente es... Coger el vídeo y meterle los puntos de interrupción a mano, creando las actividades a mano. O sea, eso no sería traértelo, eso sería rehacerlo en Escolarium. Y la otra opción, Sputtle, es una de las aplicaciones que también permite integraros con eFrame. ¿no? Con el, el, el botón fuente HTML, buscas el botón compartir o el botón embeber, como bien ha contado antes Santiago. Y directamente, pues allí ya lo, tú lo tienes y lo, y lo embebes directamente. Lo que estamos viendo, la mayoría de usuarios que eran de Puzzle, pues bueno, ya tenían muchas cosas creadas y volver a crearlas, pues es un rollo. Entonces, están trayéndoselo ahora con el botón fuente HTML. Pero lo nuevo que están creando, pues lo están creando aquí directamente, porque además tienen por pues, la garantía de que al ser software propio, software extremeño, pues no llega de repente. Que por desgracia, está poniendo muy de moda <risa> aplicaciones que eran gratis y de repente de un día para otro te dicen que gratis solo esto y si quieren más, eh, pasa por caja, ¿no? <risa> Y bueno, vamos a poner algún puntito más. Por ejemplo, en la fase 3 hablábamos de actividad. Hablábamos, por ejemplo, de lo que tenía que tener, ¿no? Las actividades, ¿no? Que tenían a ver, dos partes, ¿no? El definir la parte curricular a trabajar y crear materiales para trabajar en casa. ¿no? Pues vamos a imaginarnos qué es, qué es esto justo, ¿no? Lo tengo por aquí. No, lo tengo aquí. Vamos a pensar en alguna actividad o a lo mejor algo de sabías que... Reutilizable, compartida. Vale, pues podemos por ejemplo, hacer algo similar, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer una de rellenar espacios. Por ejemplo, vamos a hacer... como este texto, vamos a hacer una de rellenar espacios en base a lo que se está comentando. Vamos a crear una nueva actividad. Transparencia, perdón. <ríe> Complicado a veces, no equivocarse, ¿no? Interrupción vale. 4. Bueno, vamos a poner aquí. Nos traemos el texto y rellenar los espacios en blanco a continuación, en base a lo que tienes que realizar como docente para las actividades. No, para los materiales que has de crear para trabajo en casa en una metodología de aula invertida. Bueno, esta actividad supongo que la mayoría la conoceréis, ¿no? Porque es una de las más famosas de, de Escolarium y, bueno, básicamente nos permite que si ponemos arroba arroba y arroba arroba. <risa> Estas palabras no las oculta, ¿vale? No las oculta directamente para que el alumno las tenga que escribir. Por ejemplo, vamos a tapar esta, vamos a, vamos a tapar apoyo docente, el demonio está en los detalles, lo vamos a tapar, herramientas TIC, también lo vamos a tapar. Y, y esto lo borramos. Dotes, esa parte muy interesante. pone aquí, que viene la teoría. Dotes creativas, es muy importante. Aquí sale bastante imaginación y dotes creativas. Pero bueno, la creación también, como dicen muchos grandísimos creadores, va a ser parte a menudo de la copia. O sea, que también es bueno ver otros compañeros y ver cómo adaptarlo. ¿no? Añado aquí la interrupción y sería el punto 4. Lo guardo. Y venga, pues lo vamos a, a ver en vivo y en directo. Y hacia adelante. Contenidos para su casa, para el trabajo que va a tener que hacer el alumno cuando esté en casa, o lo que se hace en casa. Y aquí pues sale la actividad directamente, no directamente pues para que tengan que rellenar los espacios y escribir. También es bueno para ir pues un poco todos, ¿no? Tú vas añadiendo las puntas de interrupción, vamos guardando, vamos creando un poco todo y...